Hola, como me ha sido imposible recuperar todos los vídeos del 7 Days Challenge os voy a poner un par de fotos del antes y un pequeño vídeo del final Decidme a ver qué, qué os parece, ya veréis cómo, cómo he cambiado ¿eh? En una semana solo, 7 días, no te jode, me cago en la puta, soy un puto hacha A ver, mira, para empezar, ¿qué son, qué son estos bracitos? Esto, estos bracitos, este pechito... Mira, qué pequeño. Joder, y yo decía, está bueno, ¿eh? Yo me vi y decía, tío, tú estás rico. Pero mira esto. Solo falta el número de apadrina. Apadrina, sugar, llama, a tal... Joder, Intermonox, fan. O cualquier otra. Pero mira, así es como debería haber estado. Esto era lo que yo quería conseguir en cuanto a abdominales y pectorales. No manejo muy bien Photoshop. Esto es... Hay, hay gente que sí se ha dado cuenta, es verdad. Epey. Le usa el pain, sí, le usa el pain. Pero bueno, que esto era lo que quería conseguir. Y después de una semana. Brrr, redoble de tambores. Después de una semana. ¡Chang! ¡Ay, después de una semana de ejercicio! ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¿Ah? Mira, Ay, estoy, estoy bueno o no? ¡Joder! ¡Estoy súper bueno! ¡Ay! Mira el vídeo, mira el vídeo. Con calma, ¿eh? Que os vais a poner calentitas. ¿Quién? ¿Quién? Ya, por fin, después de una semana de entrenamiento. ¡Jore! ¡Joder, chaval! ¡Uf! Mira, sube. Abajo. Arriba. Abajo. ¡Joder, qué bueno! Y después de ver todo lo que puedo conseguir con una semana de entrenamiento, en casa además, eh, decidí apuntarme al gimnasio para hacer ejercicio de verdad, en plan un poco más intenso, para ahora que empieza, tengo cositas pendientes, tengo, tengo proyectos en los que quiero comenzar y necesitaba estar más en forma. Así que nada, ya, ya veréis el resto, como ya iréis viendo fotos, vídeos... Y demás, eh, darle a me gusta, suscribiros a los canales y nos vemos. Un besito gente.